Y al Complejo Cultural de la Pechina se celebra hoy un importante congreso sobre seguridad viaria a las nuestras carreteras. Recuerden que preocupa y molta la situación dramática provocada por las continuas marchas de ciclistas en Mans en ocasiones de conductores drogados o beguts. Yo creo que lo que hay es primero que hacer impulsar una, una cultura hacia hacia todos los que utilizan la infraestructura de tal manera que se se acabe eh, ...implantando el concepto de igualdad, es decir... ...los mismos derechos tiene eh, un, un viandante, un peatón o un ciclista... ...que un vehículo a motor en la utilización de una, de una vía... ...eso entre todos eh, requiere un cierto cambio cultural... ...sobre todo en, la, en el vehículo motorizado... ...pero también en, en la otra parte en cuanto a distracción... ...y en cuanto a, a también a una conducción responsable... ...de tal manera que esto pues eh, se nos... ...ponga como una especie de, de, de ADN automático ¿no?... ...y luego en aquellas vías que tienen una, una intensidad de tráfico importante... ...y donde además eh, tienen que convivir con, con, con los ciclistas... Pues, eh, ...pues quizá tomar medidas de reducción de velocidad eh, también... ...y eh, si, no, si no se pueden abordar... Eh, otras medidas como, como podría ser pues, el, el, el poder construir o diseñar eh, o, un, o un espacio de mayor anchura para, para que lo utilicen los ciclistas o inclusive una vía específica. Pero donde eso no puede hacerse y exista una demanda de, de, de este tipo de circulación, pues yo creo que habrá que, que hacer un compromiso también con la velocidad.